Muchas gracias, señor ministro. Pregunta para el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta a don Ramón Espinal. Merino. Tiene la palabra su señoría. Guarde silencio. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor portavoz del Gobierno. ¿Qué valoración hace de la crisis de Estado abierta en España por la situación en Cataluña? Muchas gracias, senador Espinar. Señor ministro. Señor presidente, señorías, muchas gracias. Buenas tardes. Un interviniente anterior ha hablado aquí de palabras vacías de contenido. Cuando le he oído decir a usted, señoría, me ha preguntado sobre la valoración que hace el Gobierno sobre la crisis de Estado abierta en España por la situación en Cataluña, me ha acordado aquel personaje de Alicia en El País de las Maravillas que decía que las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen, porque soy el que mando. Yo creo que tendría que haber hablado usted de la situación creada en Cataluña por la secesión del Gobierno de Cataluña. Y la posición del Gobierno es clara, es meridianamente clara, señoría. Eh, defendemos la ley, defendemos el orden constitucional, creemos que es un ataque a la unidad de España, queremos y pedimos que el señor Puigdemont vuelva a la legalidad. Y esa es la posición que hemos defendido desde el principio. Diálogo sin fecha de caducidad, pero dentro de la ley. Y esa es la posición que defienden otros grupos parlamentarios, como ha quedado de manifiesto hace pocos minutos por parte del Grupo Socialista o por el Grupo de Ciudadanos. A mí Me gusta saber, señor, señoría, cuál es su posición, porque no sabemos cuál es su posición, y por tanto es bueno que usted, que tiene aquí un turno de verdad, nos explique cuál es la situación de Podemos, porque es bueno que la gente lo sepa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, senador Espinar. Señor. El silencio. Señor Méndez, señor portavoz del Gobierno. Eh, le alabo el gusto. A mí también me gusta mucho Alicia y me gusta mucho Lewis Carroll, pero su respuesta ha sido más bien kafkiana. Me ha corregido la pregunta. Mi trabajo es hacer preguntas, el suyo es dar respuestas y no ha dado ninguna. Y, además, me ha dicho que le responda yo a usted. Es que yo vengo aquí a hacer oposición y usted, de momento y hasta que no, y hasta que no consigamos echarle, ¿verdad, señores del Partido Socialista?, es portavoz del Gobierno de España. Así que respóndame usted, no me diga cómo le tengo que hacer las preguntas. En todo caso, en todo caso, señor Méndez de Vigo, tranquilos, tranquilos. Si, si van a tener ustedes es que van a tener ustedes que oírnos y si van a tener ustedes que dialogar con nosotros, aunque ustedes no señoría, sepan debatir, en silencio, porque ustedes señoría, solo no saben vencer, diálogos. señores del Partido Popular. Mire, señor, Por el silencio. mire, señor portavoz del Gobierno. El, el 1 de octubre, el 1 de octubre, su gobierno abrió en España una crisis de Estado, porque su gobierno fracasó en la gestión del referéndum. Su gobierno podía haber dialogado. Pero no, ustedes optaron por la vía del autoritarismo y dijeron que no se iba a producir un referéndum en Cataluña. De hecho, y siguiendo con, con, digamos, el gusto que usted tiene por lo literario, el señor presidente del Gobierno hizo una declaración el mismo domingo que fue orwelliana. El señor presidente del Gobierno dijo no ha habido un referéndum en Cataluña. Mire usted, señor portavoz del Gobierno, les hicieron a ustedes un referéndum en la cara. Les, les hicieron a ustedes un referéndum en la cara, porque no fueron ustedes capaces de evitarlo, ni por el diálogo, ni con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que mandaron a ser carne de cañón a Cataluña sin poder evitar lo inevitable, por cierto, ni media lección de ustedes de gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que las usan ustedes como carne de cañón en Cataluña. Mire, tienen ustedes, señor tienen ustedes, señor Méndez tienen ustedes, señor Méndez, la fe del converso la fe del converso. El Partido Popular ha decidido por fin cumplir una ley y para cumplir la ley se han saltado los derechos fundamentales de más de dos millones de catalanes a los que han reprimido en Cataluña. Pero es que además son ustedes unos incompetentes porque han fracasado en la gestión de la represión en Cataluña, han fracasado y se produjo el referéndum. ¿Se, ¿Se imaginan ustedes al rey Juan Carlos diciéndole a Tarradellas o a Santiago Carrillo que no se sentaba a hablar con ellos porque estaban fuera de la legalidad. ¿Se imaginan ustedes al señor Suárez diciéndole a Santiago Carrillo o al señor Tarradellas que no iba a negociar porque estaban fuera de la legalidad? Es que ustedes no están a la altura, no tanto de lo que nosotros quisiéramos, es que ustedes no están a la altura de ser un gobierno de España como los gobiernos que hemos tenido en la historia de este país. Son ustedes mucho peores. Mire, si hoy el señor Puigdemont declara la independencia se equivocará porque no hay, no hay garantías jurídicas, no hay legitimidad democrática y no hay reconocimiento internacional en Cataluña para declarar la independencia, pero el marco del 78 está agotado y lo sabe usted como yo. El marco del 78 está agotado. Necesitamos un gobierno que dialogue y que nos saque del lío en el que nos ha metido el señor Puigdemont y su gobierno, señor Méndez y su gobierno para refundar este país de países, para hacer una constitución nueva y para llevar este país yo acabo ya, señor presidente, si me dejan. Guarden silencio y acabe. Para llevar a este país a una refundación con los ciudadanos dentro y no fuera que resuelva la crisis económica, la crisis social, la crisis política y la crisis territorial que ustedes han producido. ¿España tiene futuro? Ustedes no, señor portavoz del Gobierno. Muchas gracias, senador Espinar. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. En mi primera intervención, señoría, yo le he contestado le he contestado cuál es la posición del Gobierno, que además es una posición clara y hemos mantenido desde el primer momento. Mire, yo he dado 46 ruedas de prensa después del Consejo de Ministros y en todas en todas, he mantenido lo mismo, diálogo sin fecha de caducidad dentro de la ley. Y mire usted, el señor Puigdemont vino con 46 propuestas de temas que afectaban a la vida de los ciudadanos y nunca quiso hablar de las 46, quiso hablar de una, el referéndum. Pero las otras 45 no quiso. ¿Eso es diálogo? No, eso no es diálogo. Y constato, señoría, yo le he preguntado, oiga, probablemente eh, de, de una manera un tanto ingenua por cuál era su posición, porque es que no sabemos cuál es su posición, señoría. Sí, no, no lo sabemos porque varía, varía. Y, y en, un momento como este, en un momento como este, que es un momento serio, crítico, lo sabemos todos en esta Cámara, es importante que los partidos digamos a la opinión pública dónde estamos. Lo ha dicho el Partido Popular, sin ambajes, lo ha dicho el Partido Socialista, lo ha dicho ciudadanos. Ustedes no, señoría, no sabemos dónde están ustedes, señoría. Sabe lo único que sabemos, es que usted quiere echarnos. Echarnos, lo ha dicho usted, lo ha dicho usted. Déjeme que le diga una cosa, y lo digo sin acritud echarnos no es un concepto democrático, señoría. No, se... no lo es, señoría, no, no lo es, no sé. Se... No sé en qué países oirá usted lo de echar. En España, en la democracia, señoría, se ganan las elecciones. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Y sabe por qué no van a ganar ustedes las elecciones? ¿Sabe por qué? Porque en un tema como este, que afecta a la unidad de España, nadie sabe dónde están ustedes. Y eso los españoles no se lo van a perdonar, señoría.